De hoy, Alessi Rabito y Kepley Estarán en el mundo de los Minions Donde deberán conseguir armas super OP Realizando misiones, para luego Ayudar a los Minions a derrotar a los líderes De la liga de los supervillanos, estas personas Que desean conquistar el mundo con el mal ¿Crees que podemos salvar el planeta Tierra? No olvides suscribirte, deja tu like Y comentar Minions para más videos de este estilo Sin más que decir, ¡vamos con el video! Ok chicos, ya me estoy Aburriendo aquí de estar en este lugar Encerrado, en esta casa que nada okay. que diga Mi madre, loco y... te dije que Fuéramos ah, al cine, pero no, que debemos, debemos esperar y chalemos un ratito. Decían, oh, qué aburrido, pero loco que mi madre dijo que no se tardaba nada. Y pues nada, ya me dio hambre. ¿Cuál era me, la yo, supuesta yo, sorpresa que nos a iba investigar? a dar? A investigar, pero y sí, por aquí, a ver qué hay por aquí si encontramos pero algo, luego hay... nos castigan y no vamos al cine. No, amigo, no ¿qué nada. prefieren? ¿Estar aburridos o ir a divertirnos a investigar por oh, aquí un pues, rato. Pues, pues obviamente divertirnos eh, ¡Claro, claro, claro! claro eh, Okay. ¿Loco? Atención, ver, les habla el siguiente de mí Han no, sido seleccionados para hacer una misión donde deberán derrotar a la liga de supervillanos Deberán encontrar la guarida para empezar la misión Tenemos que buscar algo, algo aquí para encontrar una guarida Supuestamente, a ver, en el armario Como, como Narnia no hay nada Okay, no, como X, en X, Narnia. ¿Qué? Oh, salí del armario. Oye, oh, ¿y Mario? Está muy misterioso, bro. ¿no? Ábrelo, ábrelo. A ver, a ver, el armario de tu madre. ¡Hola! ¡Hola! Hay unas escaleras, a ver. Y hay ¿no ropa negra, ya me quiero cambiar la ropa ¡Bro! ¿Qué es esto? ¡Mira qué guapo! Pero espera, no sé si es. ¿What the fuck? ¿Una base ya? secreta? Está es la base secreta de Gru, loco. Aquí están los minions, mira qué bonito. ¿Qué pedo? Ah. O sea que tu mamá es grúa No manches, no mi padre, ya decía quizás. yo que tenía un acento un poco extraño Sí, sí, sí, sí parece mucho, la verdad, con la nariz pro, uh, mira este, este, este Minion, le entendí un poquitico que, que, que, Ahí, porque habló Un poquitico Minions Y me, y me dijo que nos dieron objetos Para uh. poder para poder domesticar Minions Y llevarlos a, a, a la misión Mira, por ejemplo, le doy aquí, mira ¿A la, a la misión? Uh. No, ¿qué mira, misión? Vamos a llevarnos los de, de mascotas Los podemos presumir en la calle La gente tiene perros Yo tengo a Minions Podemos conquistar Minitas con los Minions idea este, me me gusta. Y si eso no funciona, robemos un banco ah, claro Bueno, también puede ser, ¿no? Somos super villanos Venga, chicos, por aquí nos están en el camino Mira, que están las flechas Tenemos que seguir por aquí uh -huh. Mira cómo uh, nos dale, siguen cómo Amigos, siguen. somos como la gente P Ya somos agentes secretos Es verdad, hola y Esto está muy guapo, ¿eh? No, sí, dupi pi-tupa, pero... pero aquí lo importante ¿Nos van a pagar? Porque yo no hago trabajo ah. gratis, ¿eh? ¡Ah, Hombre, no depende. Sé. Si somos agentes secretos buenos o malos, lo decidiremos. Uh. ¡Oh mira! ¡Hay un sombrero! Uh. sombrero! A ver qué nos da. A ver, a ver si nos da el se volvieron bomberos, loco. Oh, mira, y hay un incendio. Entonces qué tenemos que hacer? Los minions se están apagando el incendio, guau. No, tremendo, loco. Son como nuestros esclavos. <risa> Amigo, este dejó con la comida nosotros. prendida Ok, bro, uh, nos acaban de dar un radar aquí para ver el mapa Y de ver dónde tenemos que ir a la misión Así okay. que oh, Tecnología mira. de puta uh. bro, ¿Dónde salimos? estamos? Estamos en, en la ciudad, loco, en la city uh, uh, Entonces puta. podemos hacer misiones en la ciudad Oh, mira, aquí está el mapa Tenemos que ir a, a, aquí al simbolito este verde Y nos está señalando que es acá Venga, sí. Wow, la acá. ciudad es gigante! ¡Vamos, Minions, ¡No se pierdan! ¡Tú, ¡Vámonos! bro! ¡Persíguenos! ¡Síguenos! ¡Locos los Minions parecen nuestros hijos, locos! Son... Mira, mira, cada uno con un minion, <risa> qué chido! Mi <risa> minion se siente raro, ¿eh? Yo creo que esas bananas es que le di no le sentaron bien. ¿Verdad? Bueno, chicos, ¿tenemos que hacernos aquí? ¡Uh! Luis! ¡Hola! Ahorita nos está mostrando como la misión. Vale, vale, vale, estamos enfocando la tienda Uh, tendremos uh, que robar algo Es verdad, hay, hay, hay algo que hay que robar Ok, tenemos que robar eso Tenemos que pasar a guardia, sí, guardia. guardia Oh no, Poquito. esto se va a difícil Qué bueno que mi minion es como mi gallo de pelea okay, ¡Un uh, uh, minion, loco! ¡Somos qué un minion! <risa> <risa> mira, mira, mira. Banana, <risa> banana Banana, banana Claro, este es el disfraz perfecto Nunca van a pensar que somos nosotros de ¿verdad? Claro, verdad, mira, tenemos que abrir el ascensor con un, con un disco. Entonces tenemos que buscar un disco. Mira, mira, por aquí hay puros discos, Keefe. Algunos es. Estamos investigando su tienda. No estamos robando para nada. Ok, Alex, encontraste el, uh, el disco, Tengo el disco, tengo el disco. Vámonos, al ascensor, al ascensor, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, Ahora sí, mira esta rocula, qué guapo. Súbate, el disco. Y nos y vamos. Pagamos. Uh. Ok, bro. No, no, eso está muy apretadito aquí Chicos, chicos, chicos, okay. momentos de tener cuidado Porque cada vez nos acercamos más a los guardias de seguridad <risa> ¡Mira ahí, una señorita! ¡Oye, okay, la no, señorita! La Alguien que estrega a la señorita Tú, Rabito, coqueteale <risa> Hola, señorita, ¿cómo está? mire si un minion si... puede hacerle de No todo? sé si es que le gusten mucho los minions que digamos ¡Hola, qué oh, es oh, ¿Qué es esto? Oh, ¡Tenemos superguantes! ¡Uh! Oh, Podemos atraer a la gente con esto Toma Verdad, bueno chicos Vamos a... ahora la misión en verdadera Tenemos que robar el medallón Vigan por aquí A ver Corre, corre, corre, corre corre, corre, corre Ok, por aquí no podemos saltar Entonces debemos utilizar esto para atraer la caja Mira, Oh está. Qué bueno, oh, eres haciendo puzzles Pero tírala más para acá Ahí está, ahí está. Ahora está. saltamos Vámonos Ahorita la traemos Pero Oye, oh, ¿cómo ahí. puedes subir la caja? Pero, ahí está Ahí está, pero no alcanzamos, más para acá, más para acá Ahí está Ay, Ahí. Oye, <ríe> me la tiró en toda la cara oh, El guardia, el guardia ya oh, chicos, muy Cuidado guardia. hay seguridad. Ya mucho cuidado, chicos, ya vieron esas cajas Y si las tiramos y distraemos Dale, dale, dale Acción. acción. distracción! ¡Corre, corre, corre! Que chicos, tengan mucho cuidado, acá hay otro guardia Corranse para atrapar que no los pide! ¡Hola! Cuidado, Espera, Creo que este sí nos puede atrapar, ¿qué hacemos? Eh, tenemos que atraer la caja que está allá, loco. Mira que aquí tenemos que subir. Vale. Hay de una, vamos. Seguro. La traemos rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Mientras corre. no nos ven. Ok, no, pero la no caja la caen. Corro para acá. <risas> ahí está. Ahí estamos. La verdad es que qué? nos falta experiencia como agentes secretos. Es verdad. Loco, trae la caja Uy, la, la Ahora estamos en los conductos. Tengan mucho cuidado por aquí. Vamos por la derecha, a ver qué encontramos en la derecha. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Esta no me da buena espina. Hay un ventilador, tenemos que apagarlo con esta cosa. Hombre, qué tremendo, se venimos. Oh. Vamos. ¡Vámonos! Vale, vale. ¡Vamos! Vale, chicos, ya lo siento. ¡Aquí está! El radar, aquí está. el radar marca el medallón. ¡Vamos a por él! Vale, vale, por él. vale, aquí está, aquí está. Agarrémoslo, agarrémoslo. ¡Uh! Ahí está, ahí está el premio. Ahí está. No. Hombre, tremendo, esa gente que se ¡No tenemos somos? loco! Vale, vamos, se acaba vamos, de caer vamos, el vamos, suelo no, aquí. Si yo... oh. Vale, Hola. tenemos que escapar, loco. Tenemos que escapar ahora. Vale, tenemos que tirar estas cajas Pasamos Salten, salten, salten, salten. ¿Qué? Ay. ¿Qué acabo de hacer? Acaban de derrotar a un policía Le tiraron la caja Amigo, creo cabrera, que lo matamos no, <risa> no, no, no Espera, le mido el pulso, le mido el pulso <risa> Ahora tengo su cartera y su dinero <risa> No manches <risa> <risa> ¿Qué te pasa, leti Así no, así no Vale, tenemos que irnos Se supone que somos ladrones, ¿no? Aquí no hay jurisdicción qué tiran las cajas, chicos! Vale, ahí, ahí le tiramos a uno hay que, Ay, ala, ala, ala. Hay sí, que, que subir, hay bien. que subir, hay que subir, hay que subir. Somos villanos, pero no, no, no somos malas personas. ¡Hola! ¡Habla! Aquí. Oh, ahora sí, ahora sí. Ahora continuamos por aquí, loco. Espero que no se hayan dado cuenta, es que no quedamos unos cuantos agentes. ¡Uh, loco! Ya por fin salimos. ¡Uh, Mira, tenemos, uh tenemos manitos Pro ¡Uh, la, la! Sí, sí, Otro sí, nuevo papu. artículo para los mejores agentes secretos afuera Ok chicos, ahora tenemos la misión esa que está aquí, que es de la motocicleta el papu ¡Huyala! ¡Motocicleta! ¡Sí, sí! Vale, ahí estamos! ¡Loco va a empezar! Ok, bro! ¿What? ¡Eso es una motocicleta! <risa> ¡Vámonos! ¡Estoy con ustedes! Esto bájame, bájame. Nunca permití que nos <risa> Soy yo el que estoy conduciendo, bro. ¡Vámonos! ¡Vamos, no! ¡What the fuck! La carretera. Vale, loco, tenemos que ganarle a los supervillanos. A ver, vamos por acá. Uy, Tiene mucho cuidado, pero no le jalen, no le peguen ni nada. Por pues, favor. Esquiva, vale. esquiva lo que nos lancen los supervillanos. Sí, sí, sí, sí. Vale, vale, voy por aquí. Escapa, cuidado, escapa, escapa, escapa, escapa. Vale, vale, vale, dale, vale. Dale, dale dale. Ok, no hay que dejar que nos atrape la villana esa morenita. Vale, vámonos por aquí. No te preocupes, si se acerca le mete un batazo ahí. Okay, okay, okay. Yo también tengo un bate. Vale, uy, cuidado, cuidado con esa gente. No, cuidado con el ¡Hola! tren. ¡Hola! Casi nos ahí atropellan. ¡Ah, papu! Uy, ¡Cuidado! ¡Uy, uy, cuidado con los vehículos! ¡What? Ahora, esperen, ¿nos persiguirán hasta nuestra casa? Tenemos que irnos a parte no sé. de la ¿What? ciudad. ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Uy, uy no. Casi nos da, eh, okay. hola, hola, hola, hola, esto me está volviendo muy peligroso. Vale, vale, ya estamos en el puente, ya, ya estamos que llegamos. ¡Wapus! ¡Hola! Ok, le hemos ganado, papus. Tremendo. ¡Ganamos la carrera! ¡Wow! ¡Mira! Ahora estamos en un barrio chino. ¡Qué guapo! ¡Oh, ¿verdad? no! No, dicen que los chinos comen perros. Y por si preguntan, yo soy un gato. Vale, y también vale, ranas, vale. eh también Oh, no, espera, oh. también comen gatos <risa> No, bro, y también conejos, eh Las patas ¡Ah! o sea. no, no, no, no. Y también ranas, para tu información, comen de todo Es verdad, a ver Mira, aquí hay una guitarra Ok, mira, tenemos uh. que hablar con la señora esta Yo creo que nos va a enseñar Kung Fu Porque pues el símbolo se ve que, que es como de... Kung ¿Le Kung puedo Kung. hablar en chino? Chin chun, Juan, chin chun ah, Dice que <risa> no, no, no le agrado Ok, bro, ahorita nos hemos vuelto a, Nos van a volver a convertir en minions ¿Qué? ¿Qué? Claro. Minions peleadores. Claro, hoy tenemos que hacer misiones de kung fu. No van a enseñar Hola. kung fu. Ahora, uh. sí. Yo soy muy bueno para dar golpes. Rábito okay, no, si Algunos acaban de dar algo en el inventario. Y sí, exactamente. Mira, nos dieron aquí. Chacos. Oh. Sí, claro. A su máquina sacaste fuego. Oh. Ah. What? Estoy que me prendo. Toma. <risa> What the fuck. No manches, tenemos que luchar niña? ahorita con esta gente. ¿Qué? ¿Ya tan rápido nos ponen expertos? Es que son muy, muy buenos luchando. ¿Qué? ¿Te chicos? ¿Qué Cosmeal, los... ¡Tú tú, a, ¡A los señores estos! ¡Pégale! ¡Habilidad del guerrero dragón! ¡Va, va, pero, pero, que el guerrero dragón no es el de Kufu Panda, bro. <ríe> es lo mismo, saben karate. <ríe> bueno, sí, es verdad. ¡Eh, chicos! Si encienden los cohetes, podemos matarlos más rápido. Mira, mira, mira. Ahí está, uh -oh. mira, mira. Uh -huh. Y así explotamos todo el centro de kung fu. Sí, <risa> me gusta, me gusta. Ey, esto es súper fácil. ¡Fuego! No manches, ¡Abaja uno grandote. ¡No no ¡Gigante! Hay un que ya tiene un titante autoadio. Oh, el tío, jefe. Yo cuidado, minions. le dele, noqueado. Vale, vale, vale, noquea ahora nos quedan los más facilitos, los más débiles, y aquí con Toma, lo, lo, lo, lo toma, toma, toma. Kame, kame, y... kame. <risa> <risa> Luco, ya me quedan tres corazones. Y estoy aquí rodeado cuidado por de gigantes ¡No, ¡Cuidado, fastidies! ¡Cuidado! ¡Cuidado con, con esos gigantes! ¡Su con lo que sea! Vale, vale, aléjese, si tiene poca vida Aléjese para que no, no, no nos derrote ¡Vale, bro! ¡Vale, vale, vale! ¡Ese es ya es el último! ¡Mira, ahí hay, hay otros grandotes! ¡Guau! A ver, aquí nos veo uno que me está siguiendo ¡Ven para acá, bro! ¡No acá vamos derrotar! vamos vamos ¡Vamos! ¡Ok! Ahí. ¡Los hemos superado! ¡Ah! ¡Uh! ¡Somos! Los Para guerreros sí. dragón Ok, chicos, ya, ya regresamos, loco Y somos normales Pero somos minions hola. Hola. venimos super mamados, Capley! ¡Claro, ahora oh, tenemos oh, oh. el poder del juego, bro! ¡Hola, hola, hola, hola! Y hola. no solo eso, mira lo que me robé oh, ¡Ay oh, loco! A mí también me dieron una, es una arma pegajosa A ver, démosle al, al ciudadano este <risa> <risa> loco. ¡Hola, hola! Lo embarnaste de miel! ¡Qué sí, pedo! Sí, sí, sí, lo podemos ya, ya, ya, ya congelar a todos los ciudadanos. Pero ahora, chicos, tenemos una misión más. Y es derrotar ¿Sí, a la amigo? liga supervillanos. Y ya estamos mamados y tenemos armas. Hola, ¿tenemos que... Hola, va a ser pan comido. Somos los mejores agentes secretos. Claro, ¡Dale! vamos a ver. Vamos a ver en dónde se encuentran los supervillanos. Ah, vale, pues están aquí cerquita, mira. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vamos a por ah, ellos! No. Ok, chicos, ya estamos aquí en el sitio donde tenemos que rotar las ligas supervillanos. ¡Hala! ¡Hala! Yeah, mira, ¡Mira! el escenario! ¡Está todo preparado oh, para una batalla épica! ¡Todos claro. los acaban de venir! ¡Está todos aquí! ¡Nuestros minions! ¡Nos están espeteando, loco! Esto va a ser. mira! Una ¡Ahí batalla. está la Liga de Villanos! ¡Sí, es verdad! Aquí están, loco, mira, mira, mira, mira. Hola, hola, hola, dispárales, dispárales, que no nos atrapen Nosotros somos inatrapables Ok, bro, el primero va a ser este tipo, loco Bueno, no se ve tan peligroso, solo tiene una mano de metal Ok, ataque, loco, reténgalo, reténgalo, reténgalo Conquélenlo, conquélenlo. Va por Rabito, va por Rabito Es súper peligroso A ver, ven a por mí, métete con alguien de tu tamaño, perro Vale, vale, vale, ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí está, aquí está, vamos, aquí está. Vamos, vale, vamos, vale, vamos, vale, vale, vale, vale. Vamos, vamos, dale. Vete acá, demasiado fuerte. Ven, ven para acá, ven para acá. Déjame, amigo, en paz. Sucio, toma, asqueroso. Toma. Nosotros tomamos clases con chacos. <ríe> Exactamente. Ahora nosotros sabemos Kung Fu. ¿Y tú qué tienes? Solamente una mano ahí, asquerosa. Dale, dale, mata, dale. Mata, oh, derrotado, papu. ¡Lo derrotamos! Tremendo. Ahora falta, ¿qué pedo? ¡Se viene vale. la monja! ¡Se vino la monjita, papá! Oh, Ahora. no, esto me trae mala espina No vale, puede vale, ser ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, la podemos retener con el líquido! ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Así? ¿Ah, reten... ¡Sí, sí, sí! Creo. ¡Toma! ¡Con que nada! ¡Ahora sí, monjita! ¡Le voy a dar sus buenos eh. ahí. No. ¡Ya casi, ya casi! ¡Cuidado, ya casi. cuidado, cuidado! ¡Es súper peligrosa! Oh, uh. ¡Derrotamos la monjita! Ahora nos quedan, creo que tres... <risa> la monja Ahora. era fuerte, pero yo creía en Cristo Rey. Ok, ahorita viene este tipo, loco. Vamos a retenerlo desde el comienzo. Desde el comienzo, ay, ay, ay. vamos, Pien, vamos, ten. vamos a por él con los lunchacos. ¡Leto! ¡Vamos, vamos! ¡Toma! Uh. ¡No te puedes mover! ¡Oh, la oh, máquina! No, no, no. oh, haciendo el remolino! ¡Que gira como un trompo! ¡Se está limpiando! ¡Guau! ¡Viene a por mí! ¡Conquelalo, conquelalo! No se De puede, ¡Es espérate, espérate, ¡Es! corre el rabito por rabito, por rabito, toma, toma, toma toma. Retenerlo, retenerlo, ahí está, ahí está retenido Los Minions le están echando agüita Congelado, este es mucho más fuerte que los anteriores Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí Está durando más Pero toma. lo hemos derrotado, bro ¡Ya van tres! <risa> Ahora nos quedan dos. Y viene el mamado, loco. ¡No! ¡Se viene el vestido culturista! es Creo que a este no chico. lo podemos congelar. Sí, sí lo que son, son dos. Son dos. ¿Cómo que dos? Hola, no. es que veo doble. <risa> ¡Oh, la, la, la, la. ¡What the fuck! Se cayó, se cayó, se cayó. dispara, Toma, toma, toma, toma, no disparale. Mato, mato, mato, mato. Manu, vas a poder contra nuestro poder. Congelado. Vale, Rabito, tú. Tú congelalo, ah. nosotros le pegamos. Yo lo, congelo, le yo lo congelo, papu. Yo lo congelo. Vale, vale, vale, vale. Aquí está, aquí está, aquí está. Se está quemando solo, eh. <risa> qué inútil. Es verdad, yo creo que ese es el, el más inútil de todos. Mira, qué fácil, loco. Claro, sí, se veía el matamado, pero no da ni una. ¿Lo uno tenemos? para uno, no, sin camiseta. Derrotadísimo, loco. loco. Derrotadísimo. Uh, Ahora nos queda, queda la, la última, jefa. loco, la jefa. No antes. Button. Vele, Button, vale, no, vale, no, vale. No, ven no, acá. No, no. A ver, cuidado, Ay, que está congelada. Látigo, ¿eh? No ¿tú? puedes moverte, congelada. Cuidado Capley ¡Wow! Tiene un látigo como la mujer maravilla. Ah! Te ¡Cuidado! Vamos, vamos, vamos, vamos. Y parece que es venenoso. ¿Tiene juego? ¿Tiene juego? ¡Ramito, congélala. Ah! La congelo, pero es que se puso incongelable. ¡Ahí está, ahí está, bro! Ya, ya, ya casi la derrotamos ¡Toma, este... toma, toma! No vamos. puedes contra los mejores agentes secretos. ¡Ja! Es verdad, Derrotada. bro No me acordaba que teníamos unas bolas de de, de, de pedo, loco ¿Qué, ¿Cómo? ¿Y esta arma secreta? ¡Eupapu! Eh, pues, hemos derrotado a la liga uh. de super villanos, loco lo, lo, lo, lo hemos derrotado, ¿eh? a la liga de super villanos Y mira, esta la... De... Mira. <risa> ¡Oh, qué asco! <risa> <risa> oh, yo también tengo una! Es verdad, loco, sí. mira, mira, vamos a despedir el video así Gente, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Adiós! humo.